Gracias, señor presidente. Buenas tardes. Compartimos eh, su exposición de motivos y el diagnóstico de lo que fue la décima legislatura para la Administración de Justicia, así como la calificación de nefasta para nuestros juzgados y tribunales, para la independencia judicial y para los derechos fundamentales y libertades públicas en nuestro país. Se eliminaron 1.500 jueces sustitutos y otros 500 fiscales de los juzgados. No se ha creado un solo juzgado. El presupuesto solo llega para pagar los costes de funcionamiento elementales y las nóminas del personal. No ha habido inversión ni renovación, los equipamientos se deterioran y quedan obsoletos. Tras esta última legislatura tenemos una justicia más inaccesible, más insegura, más politizada, con, medio, con menos medios personales y humanos, colapsada en muchos ámbitos y con un futuro incierto y muy preocupante, anclada en estructuras y formas de tiempos muy pasados, bloqueada, lenta e ineficaz, sin inversión y medios, que cada vez presta peor servicio a los ciudadanos, incapaz de cumplir su papel de control del Poder Ejecutivo y de garantizar los derechos de la ciudadanía. Por tanto, compartimos que es imprescindible poner en marcha un ambicioso y profundo proyecto de reforma de la justicia hay que duplicar cuanto menos la inversión en justicia y darle la misma importancia que se le da a la educación o a la sanidad. Estamos de acuerdo en la mayoría de medidas urgentes que propone en su moción, que hemos intentado complementar incrementar con nuestras enmiendas. porque El problema es que en el transcurso de los años ha evidenciado que en España no existe una firme y decidida voluntad política para construir un poder judicial fuerte, moderno y eficaz. Solo ha habido interés a la hora de establecer mecanismos institucionales de control o influencia. Como la justicia no interesa porque no da votos, no ha habido ningún interés político por mejorar el funcionamiento del sistema judicial. Y esto no lo digo yo, esto lo dijeron hace unos meses los jueces y juezas decanos de toda España. Y añadían que todos los gobiernos han tenido siempre más interés por controlarla que por dotarla de los medios suficientes para optimizar su funcionamiento, y eso incluye a unos y a otros, populares y también socialistas, que son quienes han tenido la posibilidad de reformar la justicia en España y que, por desgracia, ni unos ni otros han estado por la labor. Porque la realidad es que la justicia apenas representa el 1% de los presupuestos generales del Estado mientras que, por ejemplo, las ayudas públicas al sector financiero han ascendido a más de 60.000 millones de euros, lo que representa 17 veces el presupuesto destinado actualmente a la justicia en España. Porque les recuerdo que ya en el año 2001 PP y PSOE suscribieron un ya llamado Pacto de Estado por la Reforma de la Justicia y en el que ya se preveía la mejora y modernización de nuestro sistema judicial en busca de una justicia que actuara con rapidez, eficacia y calidad. ¿Qué les quiero decir con ello? Que no bastan las buenas palabras ni grandes títulos como pactos nacionales para esto y para lo otro, sino que nos hacen falta hechos. Desde nuestro grupo parlamentario creemos que hace falta un verdadero impulso de la justicia, despolitizándola y poniéndola al servicio de las personas y haciéndola accesible y de proximidad. Por tanto, vamos a apoyar esta moción, porque a nosotros nos van a encontrar en cualquier medida que suponga una mejora de la Administración de Justicia. Eso sí, enmiendas de sustitución como la que ha presentado el Grupo Popular no la apoyaríamos porque no es verdad, además, lo que están diciendo en sus enmiendas, seguir asegurando el acceso a los ciudadanos a la justicia, como hicieron con las tasas judiciales reformas legales de designación de miembros del Consejo General del Poder Judicial, como la que hicieron en 2013 a su medida, continuar con inversiones y creación de nuevas unidades judiciales cuando no han creado un solo juzgado en toda la décima legislatura, completar la implantación de nuevas tecnologías. Miren, Tengo una compañera que lleva desde las 3 de la tarde intentando entrar en el Exnet. Con eso se lo digo todo, Venga, eh, con, su, con su enmienda no sé a quién quieren engañar, pero desde luego a nosotros no. En definitiva, lo que esperamos es que esta moción no sea un nuevo brindis al sol y que esta vez exista realmente una voluntad política por parte de todos para llevar a cabo estas y otras muchas medidas que precisa nuestra Administración de Justicia y que realmente se busque el consenso y el diálogo con todos los grupos políticos y sobre todo con los operadores jurídicos que son los que realmente conocen y sufren lo que es la realidad del día a día en los juzgados. Es hora, pues, ya de llevar la Administración de Justicia al siglo XXI. Gracias. Muchas gracias.